Yo me llamo Isabel Martínez, vivo en Loma Butá, en una casa alquilada y trabajo en una escribanía. Estamos entre cinco, que es mi hermano, eh, mi hija era, yo y mi cuñada, y un bebé. La casa no es, como se dice, muy saludable porque cuando llueve sale toda cloaca en, el, en la pieza donde yo duermo con mi hija. Desde hace años ya que estoy eh, queriendo para mi casa propia y no sé. nunca tuve esta oportunidad porque como soy madre soltera muchas veces no, no alcanzo todo. Ella, por ejemplo, siempre me dice, mami, yo quiero para mi casa, pero ella cuando piensa en los chicos, todo es grande, era que quiere para su casa, que no se haya más acá. Justo cuando ese día lo estaba, bueno, llorándolo de verdad porque demasiado nerviosa me ponía porque salía en mi pieza la cloaca y me llamaron de Habita para decirme que se aprobó mi crédito. Le agradezco de corazón porque no sé, no, no espero esa cosa, ¿verdad? Que, que va a haber mucha va a haber otra gente que se vaya a ayudar y lo único que puedo decir es que estoy muy contenta, muy feliz. Hola, soy Patricia Mesa García, tengo 31 años. Actualmente vivo en Luque con mi mamá, con mi hermana y mi hija. El esfuerzo que estamos haciendo ahora es para ella, para que ella pueda tener una casa digna y una casa propia, digamos. Hace 10 años que vivimos en alquiler, desde que mamá y papá se separaron. Bueno, mi mamá es una mujer luchadora. Es muy importante tener nuestra casa propia por ella misma, porque desde un principio hasta hoy nunca bajo los brazos como dije y le tomo como ejemplo porque es una mujer muy luchadora. A las mujeres que, no, okay, o sea, que van a venir a acompañarnos en la construcción que es muy importante su ayuda porque es algo que va a ser para nosotras mismas eh, es algo importante porque ya es algo que va a ser nuestro. Donde vamos a vivir eh, sería en la ciudad de María de Roque Alonso donde tenemos nuestro terreno y me, estoy muy ansiosa, eh, estoy nerviosa eh, yo diría que puedo hablar por mi, por mi mamá y por mi hermana, que estamos muy ansiosas de que llegue ese momento y que podamos nosotras mismas poder construir para nuestra casa. Yo me llamo Lidia Natalia Torres Riveros. Estoy viviendo en Luque, actualmente, eh, camino a samberg Y estoy viviendo con mis tres hijas de encargada hace como 15 años. Mis tres hijas están a cargo de mí, ¿verdad? Y actualmente estoy trabajando en una peluquería y con, con eso yo trato de sacarles adelante a mis hijas. Es importante para mí construir mi casa porque es un sueño para mí que de, todas, de toda persona, no solo mío, pero yo me puse esa meta y dije que algún día iba a tener mi casa. Casa voy a construir en mi terreno. Estoy muy agradecida con las voluntarias que van a venir a construir mi casa Algo inexplicable que se siente una sensación extraña y a la vez eh, de mucha felicidad Yo le invito a todas las mujeres, así madres solteras como yo Que no es imp nada imposible, que todo es posible en la vida Y por otro lado, estoy muy agradecida con Habitat por darme esta maravillosa oportunidad de tener mi propia casa.